Bueno, vamos a continuar con un golden hit de la infancia actual. Se llama El Mamboretá y la hicieron, la, la crearon unos chicos de Argentina que se llaman Canticuénticos, que tienen un repertorio maravilloso para los niños, la familia, los recomiendo así, pero de corazón. Y yo adapté El Mamboretá, que ellos hacen originalmente en ritmo de chamamé, que es un ritmo hermoso. Hermoso, hermoso, hermoso, pero para nuestra finalidad de practicar guitarra de manera simple Yo hice que fuera pulgar mano, parecido como un foxtrot, parecido por ejemplo al ¿Quién es la que viene allí? Tan bonita y tan gentil le hice con Les voy a contar a tocar así, más simple, más sencilla, de esta historia, que nombra muchos animales en lengua guaraní. Vean el video de los canticuénticos, les va a encantar. Eh, nombra el mamboretá, apanambí el cururú, el yacaré, eh, el ñurumí. Vean el video de canticuénticos para que sepan qué animales son en lengua guaraní. Y aquí va, al inicio tiene como una fanfarria para los niños que les gusta mucho. Y aquí va. Les voy a contar de un mamboreta que pasó confiado por la... Se dio el mamboreta, preocupado, tira, tira, tira de la patita, pero en la otra punta hay tantas hormigas que vienen su ayuda, la bonita Panambí, con la Panambí. Con su ayuda el gracioso cururú, con el cururú, con la panambí. Con la panamí el maboreta preocupado tira, tira, tira de la patita, pero en la otra punta hay tantas hormigas que vienen su ayuda el tranquilo nyurumi con el nyurumi. Con el yacaré, con el cururú, con la palambí. El mambo preocupado, tira tirado. de desayunar ¡Oh! les voy a contar